que ya no es solamente el profesor que enseña, que dicta clase mientras el estudiante toma nota, sino que es un profesor que acompaña el aprendizaje del estudiante y por eso lo llamamos docente-tutor, ¿sí? porque no, solamente, no, no es el docente el único responsable de, del, del conocimiento, ni el dueño del conocimiento, ni mucho menos.